¿A quién diablo beneficia el lío del domingo? ¿A quién beneficia más? Como son dos sectores vagabundos, corruptos, vergüenza, como es el sector de la oposición, como es el sector de la oposición, es tan corrupto, tan es un daño tan grande que le van a hacer el país si eso llega. Pero los que están, que tienen 20 años, con Leonel, 12 y Danilo 8, son 20 años de daño y atraso al país que tienen estos dos sectores, uno representado por Danilo y otro representado por Leonel. En este caso, de estos dos bandidos, ¿a quién le conviene la suspensión de las elecciones del domingo? De estos dos bandidos, a quien más les conviene lo que pasó el domingo es a Leonel Fernández. Resulta que Leonel Fernández es horas lo que tiene que sale del PLD y en cosa de hora construye un partido que, dicho sea de paso, todavía hay expediente de los dueños del PTD, el partido que compra a Leonel para convertirlo en la fuerza del pueblo. Todavía el dueño original del PTD, partido que tenía 46 años siendo de izquierda. Y de la noche a la mañana, este partido se dice que dieron 10 millones de dólares a los rastreros de la izquierda que tenían 46 años cuidando esa vaina para tenerlo como un botín y el día menos pensado hacer lo que hicieron, venderlo. Ya el dueño original llamado González Espinosa, con ese partido González Espinosa llegó a ser senador creo que dos veces y directores de puestos grandes y de puestos donde colocar a su compañerito para que trabajaran y ganaran algo, González Pinoza de, de, desde los 20 años del PLD creo que a los 15 se cambió creo que a los 15 algo así se cambió a Leonel y está viviendo del PTD y ahora el grupo que quedó terminó de venderlo para terminar de vivir eso entonces, Leonel lo que tiene ahora, que formó el frente, el frente, el frente, ¿cómo que se llama? La fuerza del pueblo. Entonces, Leonel, como tiene pocas horas para una campaña donde él pretende ser el candidato a la presidencia, donde él pretendía, porque ya se ha unificado con Luis Abinader y está muy en canchanchanes, porque Leonel sabe que él no tiene tiempo para mayo, Leonel no tiene tiempo, porque en política, como la construcción de un edificio, tú no puedes hacer un edificio en un día. Lo, los chinos han hecho un escándalo en el mundo, que hicieron un edificio para mil pacientes en diez días. Pero eso es un tipo de edificio que se construye a fuerza de varilla y de hierro, y de otros elementos que no es el edificio tradicional que uno conoce por eso se le es posible hacerlo en 10 días, pero aquí en el asunto político, un partido que tiene horas a partir del 6 de octubre, es que se forma el frente amplio Leonel no tiene mucho tiempo y Leonel, entre más tiempo pueda ganarse entre más tiempo pueda ganarse entre más tiempo pueda ganarse Leonel le es más favorable, porque ahora mismo Leonel tiene pocas horas que acaba de comprar ese partido y la gente no puede olvidar que en la forma en que Leonel compró ese partido, una parte rastrera, corrupción que compró ese partido de 46 años, Leonel lo compró, comprado, como si se tratara de un cabaret de Caribe en el club. Así lo compró Leonel, como compraron a Caribe en Alcruz, compró. Entonces, sigo diciéndola a ustedes, no quiero que me vean que estoy defendiendo ni al PLD ni al gobierno, sino que la, lo que yo veo, que estamos en un mismo cabaret llamado PLD y fuerza del pueblo, pero que a última instancia es la misma pendejada. Con la ligazón que tiene el Oner, con los vinchos, y los vinchos con la ligazón que tiene con la oposición, prácticamente se han convertido en todo. Ahí hay fotos donde Fidel Santana, supuestamente un hombre que hasta estuvo poría a la guerrilla colombiana, y en Colombia lo agarraron, y cuando le subieron en un lazo que la policía lo agarró, los militares lo agarraron, no duró ni siquiera cinco minutos cuando ya estaba llorando y gritando que lo bajaran para él decir cuál era la intención de él irse a la guerrilla. Y lo mandaron para acá, gracias a movimientos que hicieron, trajeron a Fidel Santana y a un profesor llamado Francisco, de aquí de San Francisco. Ese Fidel, ¿hasta donde vean ustedes que llegó? Pero salió en una de esas fotos motivadoras, abrazado con los bichos, que es la parte históricamente más dañina que viene participando brincho desde la época de Trujillo cuando Atuey en una discusión con él por televisión le llamó Palero. Palero eran un gente que salían a golpear los opositores a Trujillo.